Mantec, Bachillerato de Nuevas Tecnologías, Proyecto IMAGINA Python ¿Sabes qué es Python? ¡Vamos a descubrirlo! Python ¿Cómo se originó Python? El lenguaje Python fue creado a principios de los años 90 por Guido Van rus es gestionado por los Python Software Foundation sociedad sin fines de lucro para difundir y apoyar el lenguaje se desarrolla bajo licencia de Open Source aprobada por OSI por lo que se puede usar y distribuir libremente. WhatsApp 55 38 36 09 66. Academia Más. Pantech, Bachillerato de Nuevas Tecnologías.